ambición ¿Cuál es la ambición que tenías de niño? La más grande ambición que tenía era viajar por el mundo Siempre la he tenido y la he mantenido desde que tengo casi como 6, 7 años He estado full, full, full, full con eso Y en el momento en que eh, lo que más me gusta que es hacer contenido Me dé el dinero para yo viajar por el mundo es lo primero que voy a hacer Y voy a documentarlo todo Voy a documentarlo con un balance de que yo pueda estar eh, hacer contenido con ello y disfrutarlo en el proceso Porque como vemos Esto, esto podría ser bastante polémico Lo que voy a decir Pero lo, es algo que tengo Lo tengo viendo desde que estoy viendo a Plex ¿Saben? El chico este que se metió en la polémica con, con ¿Cómo que se llama? Eh, Frank de la jungla el Plex está haciendo ahorita una cosa llamada eh, viaja el viaje al mundo en 80 días Está perfecto todo su su Su todo lo que tiene planificado para el viaje está increíble. Me encanta. Me encanta cómo van los videos y todo. Pero si lo han notado, si alguna persona ve este clip y ve a Plex... Los últimos videos han sido... Eh, han tenido algún problema. algún problema. Algún problema pasa en esos, en esos últimos videos. Es porque él va haciendo todo muy deprisa. Muy, muy deprisa. Va muy, muy rápido. O sea, de, pasa de un país a otro y de otro país a otro. No le está dando chance para descansar. Se ha enfermado. Eh, es, es, no le da tiempo de hacer las cosas. Incluso la última miniatura, y eso lo voy a poner aquí. Porque es, es algo largo que voy a decir. La última miniatura, la foto está muy bien. Está muy excelente. Pero las letras son Arial, bro. ¡Arial! Dice, me decepcionó en Arial, bro. ¿What? O sea, tú te tomas 5 minutos nada más para editar las miniaturas y le pones otra fuente y ya bro, le pones una sombrita y ya listo No tienes que hacer más nada, pero ¿por qué lo pones en Arial? Está teniendo muchos problemas y a mí me preocupa porque es un creador de contenido reciente que a mí me llamó la atención ver su contenido Porque el chamo le mete, o sea, no descansa nunca, pero hay momentos donde hay que poner un balance es que poner un balance en la vida, en lo que estás haciendo y en lo que disfrutas Porque él ya no está disfrutando el viaje Está en Japón y se le nota en la cara que el man hay cosas que disfruta Y cosas que dice, Dios, estoy cansado, ya no quiero seguir viajando Y, y, y eso es lo que yo haré en su momento En su momento yo haré un tipo de contenido parecido ¡Uy! ¡Me metí al área que tenía que meterme aquí! ¡Pero me metí mal! ¡No! ¡Era por el otro lado! Si llego al jet, soy, soy, soy tremendo Soy tremendo Bueno, lo que venía diciendo, lo que venía diciendo Era que en su momento haré al, algo parecido a lo que está haciendo Ok, un minuto de silencio En su momento haré lo que, estaba, lo que está haciendo Plex Pero con más calma Por cada país duraré unos 3 días Dos días para sacar contenido Y un día para agarrar fuerza para lanzarme para el otro país ¿Me entiendes? O sea, disfrutar todo lo que me vaya a ofrecer ese país Las cosas, incluso puedo durar más, bro Obviamente con su debido tiempo todo Que ya el canal esté monetizado Ya tenga eh, mi audiencia, tenga todo Señora, quítese Dios, y... Ah, mira el marido uh. Bro, ese puño Yo no sé de dónde lo saqué, pero bueno Ya me está persiguiendo la policía A ver Es eh, correcto, dice... Eh, una semana por país sería la mejor Sí, sí, bro Con los mismos dos días, claro eh, Claro eh, Que te dé tiempo de explorar lo que, lo que tiene cada país, porque Ajá eh, Porque la violencia, porque ese señor Está fumando y fuma es malo Fuma es malo, ¿me entiendes? <risa> todo, todo salió muy, muy sincronizado, esa caída fue la mejor, fue, fue artística weón. Este yo o sea, no creo que tú en dos días o en un día puedes ver lo maravilloso que tiene un país porque por más malo que, tenga, eh, que sea un país y sus cosas. Tiene mucho, mucho, muchas cosas que explorar. Muchas cosas que recorrer. Muchas cosas curiosas. Cosas que hace la gente. Cosas que no hace la gente. Eh, cosas prohibidas. Cosas que puedes comer. Cosas que puedes bailar. Cosas que puedes eh, criticar. Mucho, mucho, mucho. Pero si te vas a ir por un país. Dura un día. Y a un sitio específico. Y decir... En el título, explorando y viajando por el mundo en 80 días recorriendo el mundo. No, no, o sea, ya es más clip bay porque, o sea, yo no estoy criticando el trabajo de Plex, pero hay muchas cosas que pueden mostrar por país. Incluso con mostrando un 50%, ya tú estás, estás bien, weón. Bueno, pero él está mostrando un 10% de las cosas. Incluso creo que está buscando las peores cosas. En algunos de los países para hacer contenido, eso está muy bien. El chamito es un, un magnate en, en la creación de contenido porque busca la cosa que pueda llamar la atención. Incluso se ven ve los números que hace. Los números que hace son. Ya va, estoy en la, en la, en la estación de policía de para. Los números que hace son números muy buenos Sus videos no, no bajan de un millón O sea, el más malo llega a 800 Y ya eso es mucho dinero Ya eso es muchas cosas Y le da para seguir viajando Ya va a charla de voz Esto es para el online, ¿no? Y yo el online todavía no puedo jugar ¿Por qué? Porque mi GTA es no Steam Mi GTA es no Steam Entonces, eh, esa es la cuestión eh, Tener un equilibrio bastante amplio en lo que se vendría haciendo Ya va. ¿Altavoces estéreo. Vamos a poner los auriculares. Sí, porque por eso me estaba yendo un poquito mal el volumen. Ahora sí puedo escuchar todo con claridad. Con normalidad. Este... El chamito le está echando bola. Pero siento que podría sacar un mejor contenido. Incluso... Hacer como hace, hace Luisito. Que Luisito ya no suena. O sea, Luisito debe tener su, su audiencia actualmente buena. Pero ya no suena. Ya no es como que... Momento que me acaba de llegar. Delivery agua. Y esta señora no sabe qué es delivery agua y tú tampoco. ¿Sabes qué es delivery agua? Delivery agua es que te llega agua a tu casa, a tu stream, por parte de tu moderador. Ahora devuélvete al sótano. <ríe> bueno. Este... Ya va que me está persiguiendo la policía, bro Este... Yo siento que podría sacarle muchísimo A lo que está haciendo A ver, GTA Mojack Sparrow Sí, bro Mojack Sparrow eh... Voy a tratar de que esta gente no me acribille Y vamos a comprar nuestras primeras armas Ya tengo dinero, ¿no? Ahora ver Tengo dinero Tengo 425 mil dólares ¿Sí? O son 400 dólares nada más Mosca, mosca, mosca Se van a meter por aquí Yo me voy a esconder por aquí ¿Me puedo agachar, no? ¿Me puedo agachar, ¿no? ¿Cómo se me agachaba? ¿Enlace? No. En control. Ahí, ahí, ahí. Momo sigilo. Momo sigilo. ¡Me vieron! Era broma, era broma, era broma, era broma, era broma, era broma, era broma. Todos están corriendo, todos están cogiendo to, to, to, to, to, to, corriendo. Señor, no me dispare, señor no me dispare. Señor, no me dispare, señor no me dispare. Bueno, me llevo el carro, me llevó el carro. Bueno, no importa. Suena money de la lisa, ¿cuál canción es esa? <risa> ¿Qué? Bueno. La cuestión complexa es que el, el man va bien, ya, para concluir, para concluir, el man va bien, va bien, pero no está disfrutando lo que está haciendo y en ese momento dejas de vivir, dejas mucho de vivir, literalmente. Y bueno, eh, saludos a YouTube, Juno, yo, yo Juno, yo saludos a YouTube. Esto ha sido por todo por el video de hoy, dale like, suscríbete y comenta y ha sido mi, mi, mi, mi crítica... Por encimita de lo que está pasando por Complex Porque todavía no ha terminado su viaje De 80 días Y espero que lo haga lo más sanamente Y bueno Seguimos con el directo Porque el video termina Pero el directo no Saludo dice Juno Eso se pone después Te voy a poner ahí en el video A ver